Hola, ¿qué tal? Soy David Peña. Ustedes me conocen. Los saludo con enorme gusto. Espero que los cercanos a su corazón estén muy bien. 2017 es un año lleno de retos. Es un año difícil, muy difícil, muy complicado. Un año que acumula en cuatro años de sexenio más de 200 mil millones de pesos recortados al presupuesto en salud. Es un año en que las enfermedades poco frecuentes, las de costo importante, van a ser verdaderamente vapuleadas, por lo que tenemos que estar muy atentos y trabajando juntos de manera apasionada, de manera coordinada y por supuesto en el mejor ámbito de lo mejor para quien más lo necesita. Este va a ser un año en el que si no nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer las cosas se retrasen aún más. La Secretaría de Salud, la Presidencia de la República y las instituciones que atienden a nuestros enfermos eh, se están eh, observando hasta este punto más que como una solución, como un ente que retrasa procesos y que daña el trabajo que queremos hacer a favor de quienes más lo necesitan. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Nosotros, a diferencia de otros países, no ocupamos ningún recurso que no tenga que ver con la pasión y voluntad que como asociaciones imprimimos para que nuestros esfuerzos lleguen a buen puerto. El Gobierno de la República sabe que desde el Proyecto Pío Deseo y la Federación Mexicana hemos sido institucionales siempre, hoy les exijo dos cosas uno que trabajemos más fuerte que nunca desde el ámbito de la seguridad social de la república y dos que lo que señalan como salud principio rector universalidad de la salud se ha puesto realmente a disposición si no trascendemos el esfuerzo común y agregamos en conjunto una dinámica superior que se deje de tantas palabras y que vaya a la acción. Y lo refiero porque en los últimos 20 años he ido a cantidad de foros, de seminarios, de congresos, de conferencias que no han servido para maldita la cosa. El Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen foritis aguda. Inclusimiento de senadores y diputados cada que nos reciben y que no sirve para nada más que para eso, para su nota periodística y su, digamos, agua a su molina. Hagamos que las cosas sucedan realmente, de otra manera nuestros enfermos van a morir. Yo deseo que todos ustedes tengan la oportunidad de trabajar lo mejor que se pueda por los que agregan en su dinámica el mejor de los esfuerzos. Sus enfermos, todos nuestros enfermos, Merecen la disposición, calidad, inmediatez y certeza de un tratamiento con acceso y con calidad. Los invito a que lo hagamos juntos. Si este año es difícil, si no lo hacemos juntos, va a ser mucho más difícil, casi imposible. Les deseo que tengan un gran, gran, gran inicio de año y que aporten lo mejor de lo mejor a la causa que todos defendemos y por la cual luchamos. Muchas gracias.